¿Qué pasa? Compitruenos, compitruenas, bienvenidos a Pokémon, Chaos 2, Harlock Y bienvenidos chicos a otro capitulazo Hoy es día de Islas Prima, segunda, no lo sé Ahora vemos de qué va este capítulo porque ni yo mismo lo sé Me pongo los cascos y vamos a descubrirlo He querido ir al centro Pokémon a buscar eh, lo que serían los Pokémon y cambiar cositas Y me he dado cuenta de que al salir del gimnasio hay un pavo que te dice Oye, tú, ¿dónde vas? Que, que tengo que enseñarte unas islas Vale, pues vamos a ver qué es lo que nos cuenta Vamos para allá Hola, Isla Canela Fijaos, aquí se viene la fase que yo pensaba que era del postgame Pero no Anda, pero si es seca. Eh, soy Bill, ¿Qué de tiempo Espero que sigas usando mi sistema para PC Oye, ya que hemos coincidido, ¿qué tal si te quedas un rato? Hay una islita hacia el sur Llamada Isla Prima Un colega mío me ha dicho que fuera ¿Qué te parece? ¿Te apetece venir conmigo? Le voy a decir que no por una sencilla razón, y es que quiero eh, primero cambiar los Pokémon que están sin curar, que está todo hecho un desastre, y después vamos con él, ¿vale? Dice, bueno, de todas formas el barco no ha llegado aún, voy a esperar el centro Pokémon de ahí, cuando hayas acabado de hacer tus cosas ya sabes dónde estoy. Venga, crack, hasta luego. Vamos a recuperar nuestro equipo, nuestro Dream Team, digamos, el equipo más top, y vamos a poner a un nuevo Pokémon en el equipo que quiero que evolucione ya, pero, pero ya, ya valió de aplazarlo, ya valió de una vez, vamos a ponerlo en el team. El que quiero poner es a Ibicero, 0 este. Señor Chris, hermano, te vienes para el equipo, voy a quitar a... Al señor Withgaze que se sacó el nepe en el gimnasio anterior O sea, fue brutal, me encantó Hay varios Pokémon que están dando un golpe sobre la mesa Para ser candidatos a, a, Liga de a, Liga, a Liga Pokémon, básicamente Tanto Krull como el señor Egothorn que se sacó el nepe Lo que pasa es que los ataques que tienen no son muy muy buenos Pero bueno, está bien Vamos a meter de nuevo al señor Susanaro Que se lo merece, que hace mucho que no lo tenemos por aquí Quitamos a... bueno, a este no le quiero quitar porque tiene vuelo Voy a quitar a Likanchan... Eh, a Valen. Voy a quitar a Valen. Porque al final ni lo usamos en el gimnasio, la verdad. Voy a meter a Theodor. Que me parece un Pokémon más que decente. Y voy a quitar a Jorgito, ¿vale? No os preocupéis porque puede que vuelvan al equipo. Puede que haya otros que vengan al equipo. Voy a mirar las capturas del otro día. Porque una es esta. Oh, sí. Aerodalif. Flipad qué chulo está, tío. Este es Roca Psíquico, ¿verdad? Ahí lo tenéis. ¡Qué guapo! ¿Qué ataques tiene? Desenrollar solo Levita Muy buen muy buen Pokémon, ¿eh? Muy buen Pokémon Ya veremos el equipo para la Liga Pokémon, ya no me quiero entretener con esto ahora mismo, chicos Ah, bueno, y por supuesto, al starter, obviamente Nuestro starter tiene que entrar, quitamos a, a Raúl temporalmente, ¿vale? Y ahora sí, bueno, eh, sí, ahora sí, vamos a dejarlo aquí Vamos a la Isla Prima ¡Eh, hey, llevo la tira esperando! ¿Nos vamos a la Isla Prima? ¡Vámonos! Venga, pues vamos, let's go Chicos, nos vamos a las Islas Prima, segunda y Tera y se vienen capturas y se vienen cosas guapas, así que dejad un super like de compitruna a ver si llegamos a 25 likes Venga, 25 es una meta que habéis conseguido en muchos episodios, espero que seáis capaces de llegar en este de aquí El barco de mi amigo ha llegado, lo ha mandado expresamente a Canela para ir a verlo, vamos allá En yate, esto no es un barco, esto es un yate esto es un maldito yate Yo no sabía, no me acuerdo de nada de este postgame, este postgame De esta parte del juego de Pokémon Rojo Fuego y, y Verde Hoja, no me acuerdo Ya estamos aquí, esto es Isla Prima Como indica su nombre, no es la única isla de por aquí Mi amigo Celio fue el que envió el barco Él es el encargado de la red local de la isla, se pasa el día con eso Bueno, que me enrollo, vamos a ver a Celio Venga, vamos a ver a Celio Nos lleva de la manita, como nuestro bien buen colega Y entramos, esto es un centro Pokémon ¡Oh! Buen centro Pokémon este, la verdad ¡Eh! ¡Oye, Celio! ¿Qué pasa? Bill, no puedo creerme que estés aquí Pues claro, hombre, ¿con qué tal van tus investigaciones? Eh, perdona, este es mi amigo Celio, es un flipado de los ordenadores Celio, te presento a Eka, aspirante a ganar la Liga Pokémon Yeah, yeah, claro que sí Onda, fíjate tú, yo la verdad es que soy un negado para los combates Pero oye, me alegro de conocerte Cuéntame, ¿qué tal la máquina de...? ¿Por qué le pongo esa voz tan grave? No lo entiendo ¿Qué tal la, gra... la máquina en la que trabajabas? Va bien, pero es que estamos en el quinto pino y no hay forma de conectar los peces de aquí con tu... ¡Oh, qué putada! ¿Aquí no puedo acceder al PC? ¿En serio? Ah, ¿no? Deja que eche un vistazo. Yo creo que podemos conseguir que funcione. ¿Me dejas que te ayude? Eh, ¿Te importa esperar un momento? O mejor, ¿me haces un favor? Cerca de aquí está Isla segunda y hay un tipo que lleva a los recreativos. La cosa es que le encantan las rocas raras y las gemas. Como ves, los dos tenemos nuestras manías, por eso estamos en contacto. ¿Te importaría acercarle a este meteorito? ¿Te importa este, este meteorito? ¡Papum! <risa> y me aplasta con una roca gigante eh, me pongo esto, ¿vale? Eh, perdonad por esta interrupción Ya está eh, <risa> lamentable Eca, toma, llévate esto si vas a ir a Isla segunda. Y me da el Tri-Ticket tri Tri-Ticket, ¿Tri ¿Tri guiño, guiño, codo, codo Vale eh, con esto podemos viajar, obviamente, ¿no? Perfecto Y llévate esto también, me da el mapa Ojo, que tenemos mapa de las islas Y vamos a verlo ahora mismo, chicos Vamos a por el mapita Mapa de canto Oh, sí Isla Prima Playa Tesoro Tío, no me acuerdo Os juro que no me acuerdo de nada de esto ¿eh? C Candente Esto será Camino, Cueva No lo sé Monte Ascuas ¡Oh! Aquí estaba Aquí estaba Moltres, ¿no? O me lo estoy inventando Cabo Extremo o Supongo que es un cabo, ¿no? Porque es una isla Cabo Extremo Igual esto era cabo también Cabo Candente No lo sé Y por aquí Puente Unión bosquevalla y Islatera, Pu Puerto Islatera Vale, vale vamos a ir eh, por aquí abajo a Playa Tesoro Por aquí en Playa Tesoro podemos eh, ir hacia abajo, si no me equivoco Y capturar un Pokémon nuevo Es una ruta corta, así que vamos a comprobar Hola, que disfrutando del paisaje el tiempo es fabuloso eh Sí, sí, sí, la, la verdad que sí eh, Hola, Isla Prima, punto de encuentro para todos Para todos y cada uno ¿Surfeamos? ¿Puedo surfear? Sí, baby, sí, baby Podemos capturar en Isla Prima Y en... En playa tesoro, por cierto, por cierto, ¿recordáis que dije que quería capturar un Fibas? Vale, pues no se puede. Por desgracia, es en el postgame donde se captura. Me da mucha rabia porque en el postgame, eh, ya no hay reto nuzloc como tal. En plan, el, el reto nuzloc, supongo que termina con la liga Pokémon, no con. No con el postgame. Que en el postgame, no, no me acuerdo cuál era el postgame de este juego, pero no sé si habrá mucho reto en el postgame. Así que la vida es dura, hermanos. No vamos a poder tener al señor Fibas. Vale. ¿Primer Pokémon de ruta puede ser? Primer Pokémon. ¡Ah, amigo! Vale, Tentalun, ya lo tenemos. Eh, voy a matarlo. Aquí es Fantasma, muy bien. Muy bien, soy retrasado, hermanos. Bajamos de aquí y aquí hay eh, ruta cortita, si no me equivoco, ¿no? Esto hay hierba. En efecto, es ruta corta, tan corta como que no hay absolutamente nada, compañeros. ¿Habrá objetos ocultos? No, no parece haber nada. Vale, pues, eh, chicos, eh, se viene el primer Pokémon de ruta. Primer Pokémon de la ruta nueva de Isla Prima. ¡Uh! Un sablejela, chicos. Un sablejela. Vale, pues obviamente Chris aquí no tiene nada que hacer. Podemos... Ah, que no he curado. Muy bien. Claro que sí. Voy a sacar a Fimo. Vamos a ver, Fimo, aquí qué tal se defiende. No sé qué ha hecho. Voy a. Es que si le hago cualquier cosa, lo puedo matar, eh. Voy a tirar directamente super Bola a ver qué pasa. Tengo un Mayabol. 80 Mayabols. <risa> Lamentable. Vamos, Superbola. Sablejela, captúrate, hermano. Uno dos No. Este igual esto un poco complicado, ¿eh? Giga de... Uh, gigadrenado. ¿Quieres jugar sucio, eh? ¿Quieres jugar sucio, eh, hermano? Vale, me curo con restos, que ni tan mal. Vamos a probar otra superbola. Uno. Dos. No. Vale, vamos a intentar una tercera. hoja afilada! Ah, claro, que es tipo planta. No me acordaba. Crítico, tío. Yo, yo estaba pensando, pero si es siniestro. Si, pero si es siniestro. Claro, es que es tipo planta también. Pues...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 ¡Qué guapo! Se dice que las joyas de su cara fueron robadas hace mucho tiempo y que esconde algo en su interior. ¡Qué misterioso! ¿Quieres ponerle un mote? Por supuesto que sí. Aunque, como siempre, no he preparado la lista de motes. ¿Os lo podéis creer? Esto es lamentable. Vale, compañeros, ya está preparado. Así que 3, 2, 1, mucha suerte. A ver quién se lleva el mote de este Sable gela ¿Quién se lo lleva? ¡Anthony, hermano! Tenías otro nombre en YouTube, pero me dijiste que querías que te llamara Anthony, así que te apunté como Anthony. Así que enhorabuena, te llevas un sablejela, ni tan mal Anzo ni Oye, ni tan mal, eh Anzoni, llegas y según llegas me pides mote y te lo llevas Fácil, sencillo y para toda la family Vale, vamos a ver qué quiere este pavo Hola, muchas gracias Ah, muchas gracias, no Muchas veces la marea trae objetos de gran valor a la playa Por eso vengo con frecuencia a pinar la arena Uh Esto es para usar el... el... el este, el buscaobjetos Porque claro, es que si hay que usar el busca objetos, Lo voy a asignar, a ver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 Vale, ya está, se acabó. O sea, paso de buscar el objeto porque me está mmm, vacilando. Pasamos. Vámonos a Isla Prima y tenemos chicos que ir a Isla Segunda. Pues vámonos a Isla Segunda rápidamente. ¡Hola! Caracola, ¿dónde vamos? A Chu Island. Pues sí, Chu Island claro que sí. En Chu Island que estamos, chicos. ¡Hola! Isla Segunda. Uh, aquí también podemos capturar Pokémon, ¿eh? Vamos a curarlo primero, ¿vale? Porque con esto de no curar pues se nos está complicando el asunto. Hola, cúreme, señor curamos a los Pokémon, gracias Y si no me equivoco, no podemos entrar en el PC, ¿no? Esto es lo que nos han dicho El PC no está disponible, vale Bueno, menos mal que hemos cogido a Libby rápidamente Hoy lo quiero evolucionar sí o sí, ¿vale? Esto es impepinable A ver, vamos por aquí, por aquí Esto estaba por aquí el casino Boing, ¿has probado el juego de los saltos? Los Pokémon que pueden participar, algunos dan saltos Y otros dan saltos ¿Lo sabrías? Pues pues, pues no, vale esto, esto, esto es el casino, ¿no? Recreativos Vale, venga, es aquí, chicos Se viene Se viene evento Hola ¿Dónde se habrá metido Pedrita hoy? Siempre me trae la comida a tiempo, pero hoy... Oh, ¿por qué tengo un cuerno, tío? Ah, que hay otro sprite ahí debajo ¿What? Oye, sí, tú, ¿conoces a Pedrita? ¿La has visto por algún sitio? No tengo ni idea de dónde se habrá metido Pero tarda un montón, es una monada de niña Espero que no le haya pasado nada Como le haya pasado algo a mi Pedrita Ya me acuerdo esto de Pedrita Creo que había que ir a buscarla Ayuda a buscarla, iría a esa islatera a ver si está Vale, sí, hay que ir a la Islatera, chicos ¿Y estos son los recreativos? Por favor, qué birria. ¿No se supone que hemos quedado aquí? ¿Dónde está la gente? Eh, tú, ¿hay, hay otra islatera por aquí o esta es la única? Vaya empanada mental que tiene, chaval. Esto es Isla segunda. Madre mía, ¿cómo se hablan, tú? Anda, pon en marcha la moto y tira. Ah, vale. Eh, que me he liado con tanta isla, joder. Y ya está. ¿Sería posible el gamberro que me ha rayado el suelo? <risa> Te entra con la moto en casa, tío. A mí me entra alguien con la moto en casa y le porto la cara. Ay... Ya me ponen los perros perdida a la casa, ¿sabes? O sea, es, es terrible. Let's go hacia Islatera en un pim pam. Toma la cajito. Hola, se No, no. <ríe> Hola, señor. Me lleva sí. Alright. Let's go, abroad. Let's go, hermano. Vámonos. A ah, Islatera. Madre mía. Estamos viendo todas las islas en un solo episodio. Increíble. Aquí hay señores malos. ¿Estos quieren combatir o algo? Hola. Eh, hey, señora, déjese caer. Y denos algo de... Chaval. Chaval, ¿quieres dejar a la señora? Hola ¿Pero quiénes sois? Voy a llamar a la policía Me da a mí que estos motoristas van a ser los que vamos a tener que enfrentar Uh, aquí hay una, una cueva, hermanos Mañana igual podemos ir a ver esa, esa cuevecita Isla Tera, isla familiar para familiares <risa> GG, hermanos, GG Vale, pues por aquí Ah, ¿eres tú el jefe? acanto ahora mismo! Yo acabo de llegar, colega, no entiendo por qué te pones tan borde la bienvenida tu pandillita se ha puesto en plan chulo con las motos y se ha pasado un pelín. Y a la gente de la isla no le ha hecho nada de gracia. Me dejas a cuadros. Pero si quise se aburren hasta las piedras, deberían estar agradecidos que hayamos dado vidilla a este muermo de isla. Madre mía, chicos, se va a liar con los motoristas. Pero bueno, si insistes en que nos vayamos... Sois unos cobardes y unos pesados. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Hola? ¿Pero qué miras? ¿Nunca te han dicho que no se mira tan destacadamente a alguien? ¿Quieres algo o qué? ¿Sí? Ah, eres muy valiente, vas a salir perdiendo, pero... Ah, vale... Pues a combatir, hermanos. Let's go. A ver qué tiene el motorista. Dos pokés. Kofkabu. Otro tipo fantasma. Pero es que no puedo levelear a Chris hoy, hermanos. Vale, pues cambiamos a Light. Y a reventar con Mordisco, chicos. Ya está, se acabó. O sea, Mordisco. ¡Pakapam! ¿Algo más? Grimer. Ah, Grimer era Veneno y Hielo. Pues cambiamos a, a Chris. Y ahora sí voy a ir con Hipercolmillo. Cuidado que estamos por debajo del nivel, ¿eh? Ahí se lo lleva. Armadura ácida, vale. Hipercolmillo. Residuos, cuidado, cuidado, residuos Me envenena, tío Me envenena, tío Menuda F, otro hipercolmillo, hasta luego Y bueno, eh, le queda un nivel Para evolucionar, o sea que en teoría Podemos seguir adelante, que no se te ocurre reírte Bueno, un nivel, le queda un nivel para subir de nivel Y que evolucione, porque tiene la felicidad Ya a, a, al máximo, ¿vale? Eres de canto, deberías estar de nuestro lado Bueno, vale, pues, pues, pues Si tú lo dices, hermano, si tú lo dices Motorista con un solo Pokémon Kofkabu, otra vez un fantasma, chicos. F, F, intu de chut, pantalla, humo, me da igual. Mordisco, lo falla, mordisco, lo falla, mordisco, gracias. F. Ay, chicos, lo que hay que hacer. Pero a ti, ¿qué te pasa? Ya te vale. Le dijimos a nuestro jefe que viniera y tú encordeando. Eres un pesado. A ver, un Pokémon. Grimover, vale. Cambiamos. Light, perfecto. ¿Qué me hace? Oh, frío polar. Frío polar, menos mal que hemos cambiado Lanza llamas, lo matas, ¿no? Es tipo hielo, hermano, es tipo hielo Lo mata, lo mato, oh, baby Perfecto, y Chris sube de nivel Así que chicos, ¿sabéis eso qué significa? Que se viene evolución de Eevee He comprobado antes fuera de cámara que tuviera Toda la, toda la felicidad, ¿vale? Ahí está Chris está evolucionando Y chicos, se viene evolución Que quiero verla, es Speon, ¿no? Espeón con Silvali Vamos a verla Tiene pinta de estar guapísima, la verdad Ay que vamos! ¡Ahí que vamos! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, ¡Hola! ¡Hola! ¡No es que esté guapa! ¡Silvaleon! ¡Es que está guapísima! ¡Qué buena! ¡Silvaleon, chavales! Jefe, no podemos dejar que nos saquen los colores. Y siguen los combates. Lo malo es que tengo a Silvaleon el primero ahora. He estado observando y creo que te has pasado. Pero tú, de parte de quién estás. Ahora te la quieres ver conmigo, ¿no? Uf, vamos a seguir con los combates. Pero, ostras, ¡Qué chulo! ¡Qué chulo Silvalion, chicos! With Gaze otra vez. ¡Hala, hala! ¡Qué bonito! ¡Mirad la cola! ¡Tiene gemas, tío! ¡Qué chulo! Muy buen diseño, muy buen diseño. Cambiamos a... Uf. Uf, uf, uf, uf, uf, uf. Aquí puede venir bien Susanaro. Aquí está bien Susanaro, yo creo. Tenemos... Ah, mira, residuos. Perfecto, residuos no me afecta. Tenemos Psíquico, es tipo veneno, así que un buen pao. Psíquicazo y este with gaze. Un PS, no, un PS no, bola sombra. Susanaro, lo aguantas bien. Susanaro, Susanaro, lo, aguanta, lo aguantas bien, psíquico. Y hasta luego, perfecto. ¿Algo más? Mukasnow, Muk con Abomasnow. LOL, vale, pues Light. Obviamente es tipo hielo veneno. Así que Light lo puede hacer bien aquí. Eh, vamos con lanzallamas, que guapo, eh. ¡Qué guapo el Mukasnow, tío! Parece como derretido, tío. Parece un árbol un árbol derretido, tío. ¡Qué asco! Mola, mola, mola bastante. Vale, ¿y qué más le quedan? ¿Queda alguien más? Por favor, que no haya más combates. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias al señor! Vale, pues voy a curar rápidamente a nuestro Silvaleon con... ¿Cómo es? Silvaleon. Silvaleon, eso es. Silvaleon. Y rápidamente, con nuestro equipo recuperado, podemos continuar en busca de Pedrita. Llevo ya bastante grabado. Supongo que tendré que cortar, porque si no se va a hacer un capítulo eh, eterno. A ver, por aquí Algo por aquí Hola, ¿es Pedrita? ¿Yo? No, yo no soy Pedrita Yo creo que se ha ido al bosque de vallas Se, se dedica a recoger vallas para hacer la comida Vale, pues vámonos al, hacia el bosque, hermanos A buscar a Pedrita Os lo dejamos para el próximo episodio Es que ya llevamos bastante tiempo, eh Vamos a continuar un poquito más Y luego, eh, joder, hay un montón de casas, compañeros Puente Unión, vale Vale, es por aquí, chavales Es por aquí Se viene, eh Se viene la Risis Aquí podemos capturar, por cierto, eh Si sale Pokémon lo capturamos Vale, subimos por aquí ¿Y esto es combate doble obligatorio? No, me lo puedo saltar Ok, pues lo saltamos Pitnab Oh, Pitnab, hermanos Pitnab Qué tiempos aquellos Qué tiempos aquellos Vale, por aquí combate obligatorio Este sí, ¿no? Ok, let's go ¿Por qué, no, ¿Por qué vas con tanta prisa? Porque te voy a recoger una niña Muy bien Combate fácil, sencillo Y para toda la familia Subimos por aquí Vamos a buscar a Pedrita Pedrita Hola Hola, ¿eres tú? Pokémon, Pokémon No No esta no es pedrita, hermanos. Esta no es pedrita. Cuatro poke. Oh, ¡Fimnamo! ¡Dejad de enseñarme a Fimnamo! ¡No quiero ver más Fimnamo Vamos con Ceodor. Rayo burbuja, no me quitas nada. ¿Voy a hacerle rayo? Lo, le, es tipo agua, ¿no? En teoría, así que debería ser neutro. ¡Poco bom! A tu casa. ¿Qué más tienes? We, ¡Este es nuevo! ¿Qué ha dicho? ¡Wild Potas! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Wilmer con hipópotas! ¡Agua tierra será, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues cuidado, eh, cuidado aquí, chavales Vamos con Sofá, que es volador No quiero problemas con el tipo tierra Que ya nos lo sabemos Chapoteo Lodo, me da igual Vamos a hacerle... Pff, vuelo, ¿no? Vuelo es lo mejor, yo creo Ahí te lo llevas ¡Pum! De un golpe, Sofá Increíble, Sofá, como lo peta Fimnamo, volvemos con Theodor. Le hacemos un rayito Ahí, rápidamente, ¿y qué más le queda? Otro, otro Wild Tops de estos pues vamos a Sofá y Wild Potas, Wild Potas, otro vuelo y hasta luego, hermano, un saludito. Buen combate, eh. buen combate, fácil. Bonito Pokémon, la verdad. Vale, pues cuidado por aquí. ¿Hay más combates, tío, en serio? ¿Dónde estás, Perchita, Perchita? ¿Cómo se llama? ¿Pedrita, Pedrita? Pasamos por aquí. Bosque vaya, chicos. Vamos a encontrar... ¿What's Whatsapp, suena Whatsapp. ¿Qué está pasando? Vale, nos vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya encantado este pedazo de episodio mañana iremos a buscar a Pedrita y continuaremos capturando más y más Pokémon así que nada, nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Chaos 2, Hardlock y dejad un super de compitrunos, apretad ese botón como si no hubiera un mañana chao, chao